La negrita no va. La se va por la puerta del campo, de lo otro va La negrita no, no, no, no va porque tiene la cara, mi pecho. La negrita no va. Porque tiene la cara, mi pecho. Y un hombre pero que Entonces, Sami, abra bien los ojos. Él Él quiere, quiere cambiar. cambiar ya hay otro que le comió los dulces. Ajá. Y el teniente está comió? ese teniente. ¿O sea, yo? Ese teniente tiene dulces? No importa. Gracias.